Llegamos. Llegamos. No, no, ya nosotros ya no hemos llegado. ¿eh? No, ya, ya llegamos la, aquí, pisamos la tierra. Las bullas del día, Carlos. Mira, mira, yo, yo, yo soy admirador full de mi amiga, Nachel Abogar, que está rodando una película aquí. Durísima. Sí. Está rodando una película aquí, viene foto. Voy a tirarme una foto decir, vamos para el, Vamos para el colegio sí, donde, donde está grabando. Nachel, pues, si la tú. <risa> para que no se vea tan le tírala tú señores <risa> Sube la tu ay, ay ay ay no se rompe y dale y edición, lo que tú quieras de <risa> señores Nash la abogada, nuestra amiga en nuevo video de Don Miguelo, señor Don Miguelo siempre la por eso es que me dicen que yo defiendo mucho el Cacu, pero que ahí tiene calidad en lo que hace ver, si es un no comentario sepa. lo hace con peso esa fumadera que ahí tiene, me tiene loco a mí. Con esos cigarrillos. El cigarrillo de los popes. Eh, no, esos son caros. <risa> Eso, pues, no. ay, ay, qué cosa más linda, Dios la bendiga. ¿eh? Es una vaina bien hecha. ¿Eh? Sin maquillaje a lo natural. Sabe bailar, sabe cantar, sabe hacer de todo. ¿Quién es este? Es el nuevo título de videoclip de los compueblanos. Franco Macorizano, Náxela Bogart y Don Miguel los Bogart. Así tiene de que decirlo, Bogart. Bogart. ¿Eh? El tema... El reconocido artista urbano ha recibido buenas críticas en sus letras y en menos de un día se ha vuelto tendencia en YouTube con más de 245 mil visibilidades. Ay, ay, ay, ay. Tendencia número, número uno. uno. Número un aplauso, uno. Miguelo. Número uno. Número ¿Eh? uno. ¡Ay! ¡Ay! El audiovisual. ¡Ay! ¡Ay! <risa> ay. <risa> El audiovisual tiene a los fans de ambas figuras, nativos de San Francisco Macorís, entusiasmados por este trabajo que busca afianzar más la carrera de Don Miguelo. En el video se ve Nashla pasearse en una bicicleta en la calle Santo Domingo con su peculiar estilo, que es propio de nuestra amiga Nashla Bogart, señores. Eh, ¿No se puede poner un chino? ¿No se puede poner. Ah, pongan, pongan un chin. Pongan. Dale, dale, dale a ah, los cachos del diablo porque necesito de otro es difícil asimilarlo señores ahí está ahí está Nacho. tú sabes que, que hay que felicitar a don Miguel y a Nasla. A don Miguel lo que tuvo la visión porque Nazla es una persona que tiene cero tasa de rechazo por o sea, parte a, del a, público a, a, a, sí a todo el mundo le gusta es una persona que influye una persona que jala público y por eso ha tenido la aceptación que tiene un complemento de los dos aunque don Miguel es una persona que a la gente le gusta pero Nazla también una persona que influye muchísimo y la calidad del vídeo eh, ah. han hecho algo que ha revolucionado y convertirse en tendencia número uno. claro claro es así porque eh, los dos son de aquí y los dos hacen un buen trabajo por qué porque miguel cuando saca una producción usted no se imagina cuando él saca una canción usted no quiere ni estar al lado de él y hace un escándalo ¿Eh? de esto. el like que hizo sacó una canción y se pegó durísimo claro, lo hace bien es como dice eh, como dicen por ahí que usted tiene que hacer, si la va a hacer, va a hacer algo, tiene que hacerlo bien para que eh, eh, eso influya mucho. Y felicitaciones a Nacha Abogar, su equipo de trabajo también, que son unos muchachos de Santo Domingo y España. Me parece ganar. Yo estuve con ellos anoche, pero ya no estaba. Y andan en San Francisco. Sí, por eso no está la foto. Pero en San Francisco de Macorís entero están cogiendo toma. Eso es. Eh, usted ve eso, usted piensa que es el presidente, pero son como siete vagones que andan ahí. Eh, porque ella es una profesional en el cine, ¿te entiendes? Y tienes un, eh, tiene un equipo excelente. No, ahora mismo está filmando una película de su... Claro, es que ella está siendo la directora de la misma. Claro, es así, el Colegio de Nacimiento También un saludo a, de, a, a Delvin Peña, que, que siempre está ahí en, en Renacimiento. Y esa yo estudié ahí también cuando ella estaba, y esa muchacha salió de, de aquí mismo, de San Francisco de Macorís. ¡Qué grande se, el, el, el grande se ha dado. ¡Qué grande se ha dado. La mano estira piedra que hay aquí, aquí hay artista también. ¿Eh? No, para que no pueda diga, diga, no, que esto es lo otro, que no eso no es así. Aquí hay calidad en lo que se hace. Televisión, ¡Wow! música, ¿Qué música aquí de todo? todo, aquí hay de todo.